¡Anda, George. ¡Es tuyo! ¿Lo quieres o no, Georgie? ¡Oh, claro que sí! Y hay algo donde azúcar y juegos y toda clase de sorpresa. ¿Y todos flotan? ¡Oh, sí! ¡Todos flotan, Georgie! Tanto que me tiran sin saber cómo soy yo. venimos levantando toda la seca. ¿Quieren saber cómo soy yo? Pues el más capaz. Me tiran me tiran sin saber quién soy, Tanto que me tiran sin saber cómo soy yo. Venimos levantando total la CKO. Quieren saber cómo soy yo, pues soy más capaz. Me tiran, me tiran sin saber quién soy, sin saber quién soy. Tostón de mota la que pega bien cabrón, la que rola, prende que prende, el humo que le ven no es toda la razón, la mota le va bien cabrón, pero ya ni pedo. Y seguimos en el avión Llegó todo el bandón Con unas caguamas de la mañana Un toque de marihuana Que vida tan alocada Que siga la pinche parranda Con la cuarta zona en la bola Pa' que te metes Te saco al pinche cuete chapete Se caó, se caó al 180 ya. Sepa que se eleva. De tantas peleas me gano respeto No existen palabras existen los hechos Tantos me tiran escupo veneno Si sabes quién soy pues pese culero Sigo con toda mi flota fumando motitas Bajo los cholos que arriba las morritas No tienen ninguna Y acá se cotizan Venimos rifando en total las esquinas total las esquinas. Quiero fumar un toque de agua Así es mi vida carnal Quiero loquear con cuartas zonas Trochas, vengo de la yeca con hierba buena que envenena por las venas. Por las venas. Tantos que me tiran sin saber cómo soy yo. Venimos levantando toda la cerra. Quieren saber cómo soy yo, pues el más cabrón. Me tiran, me tiran sin saber quién soy. Tanto que me tiran sin saber cómo soy yo. Venimos levantando todas las cajas. Oh. Quieren saber cómo soy yo, pues el más cabrón. Me tiran, me tiran, me tiran sin saber quién soy.